Ay hey, chicos no de están mejor porque somos el tango en lobby. Bueno chicos, como le en el título, vamos ¿sí a estar, ¿qué vamos a hacer? A ver, me pueden decir qué vamos a hacer, porfa. Una esponente extremo. Escondidas es extremas, crack. El bug de que es que la cosa esa de balsa aparece en ser Yo digo que es porque va a terminar en ser piconeros. Porque ya ves que se está moviendo. Voy a agarrar o sea, un, el único que un arma. Pónganse. Aunque sea 25 de escudo. No, no, no. Neta en los tres cofres que abrimos salió. porque aquí. Mira. ¿Para qué hacer la casa tan alta? Era nomás. Sí, era nomás hacer un cuadrado y ya. El Pojo. No me voy a esconder todavía porque si no me va a ver el Roberto. Eh, con todo y balas. Ok, como por dos. Oigan, tengan, tengan mis escudos. Yo me tomo dos. Ahí te. Oigan, y, y si el objetivo es llegar a la casita sin que Roberto te mate. Ah, esas chicas quedan más chido No, mejor que, bueno, o sí, o sea, se vale sí, cubrirse, pero... sí se vale cubrirse, sí se vale cubrirse, sí se vale cubrirse, pero no matar a Roberto. ¿A ¿Quién estabas de todos? ¿A quién estabas? Deja explicar la regla. Espera, tengo una idea para que... Véngase. Y hay que, hay que quitar. Entonces lo tengo que encontrar, no va a ser así. De de mira. Que, dos tres por mí, ese, ¿no? Sí, mira. ¿Qué es no, nos vas, que no te... mira. nos vas a encontrar. Y una vez que nos encuentres, nos vas a tener que matar. Y entonces si llegamos a la casita sin que nos mates... ¡Uff! ¡Uh! No, no, vamos es gorge, no los... Nos puede salvar la vida. Entonces, mira, nos tienes que... Ah, no, no, no, no A ah, construir, sí, para cubrirnos. No, pues si no, imagínate, nos vas a encontrar y en cortinas encerrados ahí nos vas a matar. Bueno. Luis Eduardo, sí, yo no, no, no, no, no, yo, yo me voy a esconder donde acá, ya estoy a la sandwich. No, te da sándwich. Vamos No, te la yo, de, yo voy a dejar puertas abiertas, ¿erro? ¿sí? 21. No, yo no... Ya hasta 30, eh. No, mi escondite está bien rico. Eso sonó allá, pues. Vamos, crack. Está enfriazo, Me voy a poner... no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, Llegué. Llegué ya. Mátalo Rock. No <risa> manches, Roberto el 3 está súper cerca de mí. Ya llegué, papá. No manches, ya voy a llegar. <coughs> no, ya no la alcanzo. Voy a llegar. <risa> Me hey, Gorgue! te van a encontrar. estaba el Jorge? Simón no y más el otro escondite súper crack no ese ya ya, ya, se, ya ya se lo sabe cuál el de el de los tubos el de ayer donde sí el de ayer sí ya se lo sabe ah pero no no se sabe el del techo cuál ah el del de, techo de no se lo sabe ah yo me voy a esconder ahí no, pero eso es mi colite. No, el drag, yo ya lo pedí. Ah, creo que yo estaba marchando. ¿Y alguien trae ya? Ah, yo no. ¿Para tu Y si se puede, eh, si ¿Sí se puede. La cosa de que es así pues. Ahí lo hicieron. quitando lo de arriba, eh. Porque dejaron los fritos de tres cosas y no lo quitaron. ¿Me das mini? ¿Me das un mini? Bueno, ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Mira, se puede ver por acá, se puede ver, mira, por aquí. Mira, a quitarles todos los escondites ¿Qué hice. Neta, este nuestro escondite está súper pro, Roberto. Cuidado no, mía, pero ahora es nuestro. ¿Y cómo se llama la skin que tienes? Agente de élite. ¡Oh, <risa> si sí, aprocha! ¡Qué clima, Rod! ¿De qué armas se casa. ¡Uh! Ahí está el... ¡Ya voy a llegar! ¡No! Ahí está el Gorgue! <risa> <risa> ¡Vete! ¡Vete! El Gorgue nos va a petar! Por hay que esconderse otra vez lo de mismo, lo de mismo, lo de mismo. Hay que esconderlo. <ríe> <Bala. ríe> no, no, no había visto nada de 30 balas. No, no. ¿Aquí? Seguro que aquí. Lo único mal es que la que tiene tiene una bala. Bueno ¿Tienes esto? ¿Duno? Okay. Mira, si nos, si nos matan, si nos tratan de matarnos, escapamos por aquí. Mira, por aquí. ¿Pero dónde? Por aquí, por este hueco. Por aquí. Ah, por esto, así ah, que... Okay. ¿Tienes cartuchos? No, mira, salta, salta, salta. Es que nos va a ver... Mira, por si las dudas, cuando editemos esto, cuando editemos esto se va a romper automáticamente sin tener que hacerlo, ¿me entiendes? Cierto, cierto ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Bungus! ¡Ya nos vio! ¡Ya nos vio! ¡Ya nos vio! ¡Ya nos encontró! el reboque es un tramposo que onda para quien cuenta a momento ¿No? ya se la escalera doble lo... no a mí me sabe que no viste para quien cuenta por todas las cosas yo cuento yo cuento oigan yo cuento pero en, en el castillo va estoy estado destruido la matriz es escopeta verdad a ver, ya apunta el gorge. Cuando el reloj llegue a 40. Miren, ¿qué hacen en este video? Aguanta, aguanta, espera. No son bien. Ya, ya, ya, ya. no. No, no puedo cambiar Vaya Yo traigo Dos rey pañales Estamos viendo que pelea con palomita No, de hecho no, no me he puesto. No alcancé. Ah, no, no, no. Recarga, recarga, recarga, recarga. estoy yendo a 100 ¿Estoy disparando? Ah, estoy. yo, me voy a pedir pa' esto Uh, ya se hace que me caiga Una, atravesó esta mi construcción Uh, que goto, se puso escudo no no pues ah bueno I'm gonna get ready. No están donde pegas. Ya, vámonos, vámonos, Rob. Ah, está bailando. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo oigo. ¿verdad? Ah, estaban ahí. Ah, se lo sí, Eh, no se vale, eh, yo estoy construyendo, eh Dile que no, no, no los muerto Sí, está bien, mira Eh, está campeando la niña ah. Pues es que dijeron que ya se iban Ah, oh, yo llegué Ah, no, ese no ¿Y Oh, por Dios, mi primera reacción Espérate, vale, espérate Estoy uno de vida Estoy uno de vida, espérate, Gorgue vuelve Gorgue, detrás, Estoy uno de vida y Ok, ok, ok y, y mira mi arma O sea, mira mi arma o sea, Es un rifle de casa todo cucho De hecho, yo te maté, crack que... No, es que yo, yo te tumbé la construcción Estoy uno de vida a vas a matarlo con Con esta arma Ah, Aguanta, déjame reventarme. No lo sé, es un Estás por aquí por los alrededores. ¿Qué